Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea en tu lugar donde te encuentres. Esta es Tiffany Blog desde Utah para el Mundo. Si recién estás viendo mi canal, te invito a que te suscribas, comentes, compartas, me des like, actives la campana de notificaciones. Ok, uh, les dejé en mi short el otro día eh, la noticia de que estaba yendo ayer a darme una inyección de esteroides. Bueno, no pudo ser. Eh, no me dieron la inyección. Terminé peleada con el doctor y pidiendo un doctor nuevo para una segunda opinión sobre lo que tengo. Realmente um, mi historia, eh, yo la estoy contando, es algo que no entiendo. No me han dado un diagnóstico. El diagnóstico que me han dado no me complace. Lo que sí sé es que me dijeron que tenía... No me dijeron prediabetes, me dijeron que tenía diabetes. Empecé a cuidarme, a comer sano y te voy a estar contando eh, que perdí 6 libras. Yo soy una persona con hipotiroidismo, para aquellas que recién están llegando a mi canal, fui diagnosticada en el 2019 con hipotiroidismo, tuve una lobectomía de tiroides la que me llevó a ganar mucho peso después de la operación. Yo era una persona delgada, súper delgada y después de tener esta afección, eh, subí de peso después de la cirugía que fue en mayo del 2020. Um, tengo eh, Fui diagnosticada con folicular carcinoma, carcinoma folicular en español. Es un tipo de cáncer de tiroide, La tiroide tiene cuatro tipos de cáncer. Dos son benignos, dos son malignos. El que yo tengo podría afectar pulmón, cerebro y huesos. Eh, nunca me lo dijo el doctor, lo tuve que averiguar yo sola. Eh, estoy, filma estoy filmando, estoy hoy en día uh, aplicando para mi disability. Porque las dolencias que tengo afectaron a mi capacidad de trabajo. También me diagnosticaron, que por ahí te dejo el video, las que miren las invito a ver mis videos, no van a poder estar todos en la tarjeta de mi video de mi diagnóstico de fibromialgia, que me lo dieron cuando vino mi madre a visitarme en mayo del 2019, en junio por ahí del 2019, me diagnosticaron con fibromialgia y tomo muchísima medicación, que la tengo por ahí arriba, para el dolor, tengo dolor crónico, pero entre toda la bola de dolor crónico y los síntomas de, que sentía en inglés, se dice foggy, como nublado el cerebro, como que estás nublada y te cuesta concentrarte, estás siempre cansada, Todo, entre todos los síntomas, discúlpenme, tengo los lentes medio sucios, me los voy a limpiar, eh, yo trabajo haciendo mi billutería de acrílico y todo, como verán, y se me ensucia mucho los anteojos. Estoy hoy sin maquillar, cansada. Estuve todo el día sin comer, pero tenía que cumplirles porque ustedes se lo merecen y siempre están queriendo videos. Sí, les pido disculpas. Las he tenido abandonadas a mis seguidoras y les quiero dar las gracias por su fidelidad y amor que me demuestran tanto por Instagram, Facebook y TikTok. Les voy a seguir contando lo que ocurrió. Este, resulta que mi médicos principal... Yo insistía. En el, yo comencé a, a esto del. esperen porque me están llegando mensajes y, y estoy grabando con el teléfono, no me dejan ver. Story Time. <ríe> Storytime. En Tiffany Blogs. Desde el año 2012, yo comencé a sufrir um, infecciones urinarias. Empecé a enfermarme mucho. Uh, yo era una persona con una salud de hierro. Jamás, jamás me, me enfermaba. Jamás, jamás, jamás. Eh, no sé, amiga, si debo mirar a la cámara o, la, o debo mirar el centro. Yo, yo no sé. Pero lo que quiero es que estarlas mirando a ustedes. Entonces voy a mirar a la cámara, ¿ok? Pienso que hay un puntito y ahí voy a mirar. Después cuando vea el video me daré cuenta si lo hice bien o no. Ok, recapitulemos. En el 2012 comienzo a inflamarme. Me noto unos bultos y un cambio de voz. Pero nada, yo era muy delgada, era joven. Entonces este, andaba en los 30 y algo. La cuestión es que... Empecé a sufrir, mi salud empezó a decaer, a deteriorarse mucho. Algo que sí me llamó la atención. Hasta que un día caí en la emergencia, en el 2002. Caigo en la emergencia con una infección urinaria. Y bueno, me dan todos los antibióticos del caso y todo. Tenía un día unos vómitos que no podía, no podía dejar de vomitar. Nada me paraba, ni el agua. Fue algo horrible, tenía un dolor acá en la boca del estómago. Bueno, me habían dicho que era una úlcera y una bacteria, que una bacteria provocó la úlcera por estrés. Bueno, yo en esa época sufría mucho estrés porque tenía un trabajo bastante demandante, manejaba un forklift y era, era, como se dice, tenía un cargo de... de bueno, no me acuerdo, no me sale la palabra pero era un cargo importante, entonces tenía a cargo muchas cosas y muchas personas, bueno, está. Y mis problemas de divorcio y problemas maritales con mi ex esposo que terminó deportado, siendo deportado a México. Entonces, fue mis hijo chiqui mi hijo chiquito, me quedé de mamá soltera, entonces, claro, todo ese peso, esa carga impactó en mi salud. ¿Qué les cuento? Que que el doctor, voy a ver al doctor después, viste que después que te llevan a la emergencia tenés que estar en eh, un follow-up con el doctor. Entonces, cuando llego hay un doctor que lo quiero mucho, no sé dónde está, la clínica cerró, esto fue hace muchísimos años, pero ojalá hubiera más doctores como él que realmente estén por el, la vocación y no como están muchos de los de ahora que solo están por el dinero. Y este doctor me estaba hablando. Estábamos hablando sobre lo que había pasado, los síntomas, la medicación, todo. Era mi doctor de cabecera, el doctor Adam. Y él me mira y dice, a ver, espera un poquito. Y estamos tratando de ver qué pasó, por qué me había dado esta, esta como baja de, de, de defensas y por qué había yo tenido esta infección urinaria. Entonces él me toca y me dice... Te voy a mandar a hacer este, una placa, un ultrasonido. Me fui al Hospital McKayry de Ogden y me hacen. Descubren que tengo cuatro nódulos en mi tiroides y que había dos que se veían medio raros. Entonces comienzo con una sesión que si van a mi Facebook y buscan en mi muro viejo, van a ver que tengo mis biopsias y ahí yo iba contando toda mi historia. Estaba muy delgada en esa época. Entonces tenía la biopsia. Me mandan la biopsia. Bueno, cada seis meses, cada seis meses. Bueno, en todo esto me mudo de Ogden para Herriman, eh, para, para Salt Lake County. Entonces en la mudanza cambio de médicos, traigo todo. Ahí está. Me empiezan a chequear las tiroides y nada. Todo queda ahí. Salían bien los niveles de la T4, de la T3, da, da, da, da, da, Pero, bueno, me compro la franquicia de limpiezas, mucho estrés, manejar un negocio. Empecé a ganar dinero, sí, uh, vivimos bien todo, lo económico todo bien, pero mi salud con el estrés de manejar un negocio, los empleados y los problemas, Empezó a decaer, yo empecé a enfermarme de gripa y de repente un cansancio, un cansancio, un cansancio, un cansancio, una pesadez en mis piernas que era como que tenía plomo, no podía funcionar, no podía funcionar. Algo estaba mal, pensé que tenía cáncer, amigas, realmente pensé que tenía cáncer. La cuestión es que voy, empiezo a caer seguido en la emergencia emergencia, me hacían tubo, MRI, eh, eh, todo, todo, 10 veces en una noche en el cerebro, acá no había nada, bueno, tácate. Eh, después de varios años de mucho dinero, porque en esa época mi esposo tenía la compañía de construcción, yo tenía la de limpieza, ganábamos bien, me cobraban por cada uno de los... Todo el tiempo me mandaban a hacer examen, cash, cash 700, 500, una, una ecografía, me mandaban a hacer de todo. Ahora este aquí, que la cosa cambió, yo tuve que tomar una decisión y me bajé de un negocio. Creo que muy pocas personas tendrían el valor de hacer eso, pero yo sé que la salud está primero, tengo hijos pequeños, entonces tengo hijos, hijos grandes, pequeños, dije no. La salud es lo primero, así que lo que hice fue, consideré y me bajé, me bajé de, del negocio, amigas. Este, no me arrepiento, sí, sí sufrí el impacto, eh, sí lo sentimos económicamente, pero creo que fue la mejor decisión. Desde ahí solo pasaron cosas buenas. Disculpenme, voy a tomar mi mate. Ustedes saben que siempre me siento a conversar con ustedes cuando tomo mi mate. Este es story time. Y um, sé que les gusta que les cuente y también le cuento. A veces voy un poco hacia atrás para las que recién llegan al canal, para que se ubiquen. Si me ven cansada o me veo cansada, sí estoy cansada y dolorida. Pero lo importante es estar aquí y... este y contarles qué es lo que ha pasado conmigo, con mi salud. Y bueno, la cuestión, amigas, es que no he podido porque he estado muy ocupada. Ustedes saben que estoy trabajando para abrir un negocio de, de mi billutería y mi arte, que es lo que me gusta hacer, porque ahora que estoy sentada y con mis enfermedades que no me permiten hacer trabajo físico, es lo que estoy haciendo. Y también ayudo a mi esposo eh, en todo lo que es trabajo de oficina con la compañía de remodelación de casas. Que estamos, eh, bueno, nos hicimos miembros de la Cámara de Comercio Hispana de aquí de Utah. Eh, estamos eh, contentos de ser miembros de la Cámara, de las oportunidades que tenemos, que tienen los negocios. Y no sé, tratando de salir adelante en estos tiempos de crisis y de vivir de lo que sabemos hacer. Y también luchando con las enfermedades y contándoles aquí um, por qué no he bajado videos, qué ha sido de mi vida, qué está pasando, porque sé que les interesa a las que me siguen y les agradezco por eso, porque es por ustedes que estoy acá, porque se lo merecen, porque las quiero y son mi familia, las extraño también y créanme que pienso siempre en ustedes y, y en en que tengo que decirles y tengo que contarles. Ay, y si supieran, el lunes van a estar acompañándonos. Voy a ver si hago un en vivo o si grabo. Van a estar acompañándonos a, a ver un estimado a Heber. A ver cómo nos va. Y les voy a mostrar un poquito el paisaje de las montañas por ahí. Trabajo con mi esposo. Estamos todo el día en la calle buscando... Este, oportunidades de remodelación. ¿Mm? Entonces, amigas, este, resulta que me diagnostican con fibromialgia, que yo tengo un videito que se los voy a dejar por ahí, donde me diagnosticaron, me empiezan a medicar. Yo no estaba convencida, pero bueno, no tomé la medicación, no tomé la medicación. Este, porque eran drogas y cuando investigué no quería estar tan drogada, bueno, está. La cuestión es que estaba cada vez peor, cada vez peor, eh, era un zombie, un zombie, dormía, siempre cansada, realmente pensé que tenía cáncer, que me iba a morir, que tenía poco tiempo de vida, la verdad ya no sabía qué hacer en todo esto fallece mi hermana mayor caigo en una depresión un insomnio L realmente el año 2018 19 para acá largo la franquicia no quise hacer más nada me quedé en mi casa bueno diagnóstico de fibromialgia empiezo a tomar los remedios empiezo a mejorar muy lentamente los remedios me hicieron efecto casi al año yo al principio no notaba diferencia. Me sentí mejor de mi cabeza, mi concentración, pero me seguía inflamando. Me inflamaba, juntaba líquido, no me concentraba, no, tenía como, me quedaba como así perdida. La cuestión es que no quiero hacer muy largo el video. Pero cualquier cosa consideraré, uh, si recibo like y les interesa y me comentan, si tengo eh, mil suscriptores, consideraré hacer otra parte. Denme mil likes y, y consideraré hacer la otra parte. Entonces, este resulta que que yo me seguía sintiendo mal, la voz, no podía hablar, no podía tragar, no podía respirar, no podía dormir. Tenía una presión adentro de mi cerebro, de mis ojos, y los doctores decían que no tenía nada, que no tenía nada, que ya me habían medicado. Yo seguí insistiendo, a todo esto les digo, nadie conoce su cuerpo como ustedes, si un doctor les dice que no, vayan a otro, ustedes son los que mandan, ellos no, no van a ir más allá. Okay. Ellos van, les pagan, hacen lo mínimo indispensable y se van a su casa, ni se acuerdan de ustedes. Cuando ustedes sientan que algo está mal en su cuerpo, insistan, alguien los va a escuchar. Entonces, eh, no me gustó porque yo realmente sabía, a pesar de no ser doctora, que algo andaba mal en mi cuerpo, en mis huesos. Y que eran como varias cosas. Yo sentía que había varias cosas. Cuando vi que la doctora no me hizo caso. La doctora se llama Cristina Regalado. Eh, esta doctora no me hacía caso. Creo que la clínica es South Main Clinic de acá de Salt Lake City. South Midtown, Midtown South Clinic, algo así. No quiero mentir. Ella no me hacía caso. Realmente decidí, bueno, pasó una situación que yo les conté en un video, vayan y vean mis videos anteriores, de que le dije que tenía un bulto en mi seno derecho, pero en realidad cuando ella me mandó a la ecografía, ella me hizo ver el izquierdo, se armó un problema, no sé. Yo reclamé, dije que no, que el problema era en mi seno derecho, no en el izquierdo, pero ellos fueron al, al izquierdo, me cobraron igual. Cuando vi que no nos entendíamos y me había mudado, cambié de doctor al doctor que tengo actualmente. Mi médico le expliqué las razones. Él me empezó, realmente me salvó la vida. Yo estaría muerta ahora. Él me empezó a escuchar y me empezó a referir. Me empezó a referir a especialistas, al doctor Brian de la tiroides. Bueno, Finalmente logré que me operaran. Sí tenía cáncer y empezaron como a, de a poquito, ¿entendés?, entonces fui mejorando, no, todavía tengo dolor crónico, tengo la fibromialgia, pero la tiroides, entonces, entonces este, después resulta que era una bomba de tiempo, por eso mi corazón, se acuerdan que me habían puesto una maquinita porque tenía eh, arritmias, mi corazón ya no daba más, amigas la presión, el dolor, tenía un quiste en el ovario, tenía los dos quistes que se habían puesto cancerígenos a mi tiroides, eh, acumulación de líquido, un montón de problemas, la edad, la cuestión de estoy viva porque no me tocaba morir y porque insistí. Yo confío mucho que fue el Espíritu y fue Dios que me decía y me hablaba porque creo en Dios y en el Espíritu Santo que me habla y me decía Insiste, insiste, esa voz interna, escúchenla. Lloraba este, y, y decía, hay algo más. Y le insistía al doctor. Y el doctor me dijo, el doctor Brian, yo te creo, me dijo. Porque tú me dijiste que tenías algo y lo tenías. Entonces yo voy a creerte siempre. Entonces sigo insistiendo porque sigo con el dolor en el pecho. Sigo con el bulto que se hunde. Eh, al, voy a ir a algún doctor a que me haga, eh, voy a ver... Si con algún poco de decencia puedo hacer un video donde muestre el hundimiento. A ver si algún doctor que esté mirando mi video puede decirme qué es lo que ve. Porque yo, a mí me ha dicho el doctor, me ha tratado de loca, uno de mis especialistas. El doctor Blackham. Bla, me trató de decir que, que, que era todo psicológico. Okay. Entonces, eh, si era psicológico, eh, que no es cierto. Resulta que bueno vino mi hermana Ingrid, no pudimos hacer en vivo porque tengo un video por ahí que les voy a estar bajando. Terminamos mal con mi hermana, no nos hablamos, ya les contaré la historia. Fue muy triste lo que pasó. Eh, básicamente, su, no me llevé bien con su esposo, que no es su esposo, es su fiance. Es, es el tipo con el que ella vive, está comprometida hace un año. este Lo que pasa es que, que no nos llevamos bien, entonces yo lo tuve que correr de mi casa y le dije a mi hermana que se quedara. Y bueno, ella eligió irse con él y se fueron de mala manera. Terminamos mal tristemente. Ya, bueno... Él, él abusa de mi hermana y la quiere como alejar de todas las hermanas. Ya saben cómo son los abusadores. Mi hermana está vulnerable, está enamorada y bueno, no puede abrir los ojos. Y bueno, ese es otro tema que ya tengo otro video preparado por ahí para contarles. La cuestión es que, es que el, el doctor me, no me dice, no me dice, no me dice qué es lo que tengo. Y me dice que me tiene que dar unas inyecciones de esteroide Bueno, cuando voy con mi hermana, mi hermana vino. Llegó en octubre. Octubre es algo, 16, 17, por ahí. Entonces, mi hermana viene y va conmigo al médico y todo. Entonces, me, el doctor me descubre que tengo... Yo, cuando tenía 16 años, este, mi padre tenía un arma de fuego en la casa porque él era autorizado por su trabajo para usar. Y jugando, mi hermana me disparó. Yo tengo una herida de bala aquí en mi brazo. A ver si se los muestro. No se ve bien, amigas. Ni yo la veo ahora. Es una herida. Bueno, es una herida de bala. A ver si se ve. Esperen porque ni yo la veo. Está por aquí. No sé si se ve ahí el agujero. Y sale por aquí, atrás del brazo. Ok. La bala entró así y yo tenía el brazo mucho más delgado. Me rompió el hueso y el doctor me dijo que estaba muy cerca de una arteria. Era una Magnum 357 y quedaron restos de la bala que se esparcieron por todo mi cuerpo. Tengo esquirlas en el pecho. Puede ser que el plomo sea también lo que haya daña, me haga sentir cansada y, yo qué sé, y los dolores del pecho que tengo. La cuestión es que el doctor me dice que tengo destrozada la cadera, que tengo artritis, pero se supone que cuando me diagnosticó la doctora Cristina Regalado la fibromialgia, yo no tenía ningún tipo de artrosis, ni artritis, ni artritis. Ella me hizo un examen de sangre que me llamaron por teléfono y me dijeron es todo psicológico, tenés fibromialgia, porque no te encontramos ningún tipo. Ahora me está diciendo este que sí que tengo y me muestra la me mandó placas. Me encontró restos de balas en el cuerpo. ¿ta? Tengo metales en el cuerpo, en el pecho, por varios lados desparramado. Tengo eh, algunas vértebras y la espalda baja, eh, ahí medio destrozadota. Los discos, por accidentes de carro que he tenido, tres accidentes de carro. Y algo acá en el cuello. Y también eh, la cadera por artrosis. Y los dedos, todo. Yo ya no puedo casi levantar los brazos así. El dolor en esta área es horrible. El cuello todo, la mandíbula, el ojo todo. Me subía la presión. Bueno, empecé a, a comer sano, que les quiero hacer una serie de videos porque sí funciona. Eh, empecé a ir a la dietóloga, a la fisioterapeuta. Bajé de peso, <ríe> seis libras no se me nota, pero sí los bajé, voy a seguir bajando. Me he sentido muy bien, ya no acumulo líquido, dejé. Todo lo que tenga que ver con gluten, no como harinas, no como mi nivel de azúcar se estabilizó y voy a hacerles una serie de, video, de videos sobre la diabetes y todo lo que he aprendido y lo que he aplicado y que me ha dado este resultado. Así que estoy muy feliz de sentirme bien otra vez. Entonces estoy contenta, pero el doctor me dice eh, que tengo todo eso y que va a empezar una serie de inyecciones de esteroides. Me dieron la primera, la primera en la cadera, en la arteria, en, el, en, el, en la ingle y el dolor paró por un, uno o dos días. Y al tercer día ya empecé, bueno, esos días fui feliz, eh, limpié mi casa, no me dolía nada, anduve para arriba, para abajo, grabé un TikTok en donde bailo, no sentía dolor para nada. Pero al tercer día el dolor y todo comenzó peor que antes. Se supone que yo ahora el 9 de diciembre tenía el follow up de este appointment, que yo tengo la tarjeta, pero me ignoraron. No quiero hablar de eso ahora, lo voy a hacer en otro video. Entonces, debido a ese incidente, a ahora el 17 yo tenía dos inyecciones y el doctor no me las dio. Me se enojó y me dio por terminada de una manera muy violenta. Es el doctor Blackburn Blackburn de Intermountain, de la 51-51-71 y la, eh, 51, 71 sur y por ahí, por la State Street, en el, en el edificio grande ese donde baja el helicóptero. Entonces, el piso 9, el doctor Blackburn. Me trató de loca, me, me dijo que no, to negó todo lo que había dicho que tenía, pero yo pedí mis récord médicos y ya los tengo porque como mi esposo es este, está arreglando su residencia, el abogado me pidió los récord médicos míos, la medicación que tomo y me hizo una carta porque ellos no me la querían dar, siendo que yo tengo derecho a tener mis récord médicos. O si hay algún abogado mirando, alguien que se interese en mi caso, porque yo siento que mis derechos están siendo violados y, y, que, y que hay cosas que desconozco, pero sé que algo pasa. Él me negó todo lo que me había dicho y le dije que no tenía sentido, que sí tengo, y me trató de decir que todo lo que tengo es psicológico, yo no sé si esto tenga que ver con que yo estoy aplicando a los 49 años para y no sé si es la forma en que ellos actúan la cuestión, es que no me dio las excepciones, me dijo, ya no hay más nada que yo pueda hacer, porque mirá todos los dolores que tenés y, y cada vez que cada vez que, que hago algo no funciona, o sea, ridículo. Todo me, me hizo un un choro, me aventó, y hablé ahí con las personas de mi disability, me dijeron que buscar a otro, la opinión de otro doctor es lo que voy a hacer. Entonces no pude recibir el dolor que yo tengo en, en mis discos, en mi, en mi espalda baja, es horrible. Les voy a leer mi historia clínica. Y bueno, consulté con, con algunos amigos que tengo que son doctores, que no son de aquí del país y porque necesitaba la, la opinión de alguien que me diga porque mis doctores no me dicen lo que tengo. La cuestión es que ellos tratan de decirme que es psicológico cuando en realidad um, me dijo yo no voy a seguir gastando en mandarte exámenes y, y más eh, cosas cuando no tenés nada. Cuando el, fui con mi hermana y, y él me dijo y tengo los reportes médicos donde dice el, las dolencias que tengo, en qué partes de la columna y todo. Y ahora él me negaba. Entonces, este, bueno, la cuestión es que voy a pedir una segunda opinión. Yo pienso que todo esto tiene que ver con dinero. Tiene que ver con que aquí, si tú no tienes para pagar, no puedes acceder a ciertos tratamientos. Y creo que sí si tengo destrozada la cadera porque leí, pero eh, este tipo de operaciones de cadera, ¿qué pasa? Las dolencias que yo tengo porque fui mal diagnosticada eh, perdieron mucho tiempo valioso, ya tengo la cadera destrozada por la artrosis temprana, es una enfermedad hereditaria la que tengo. Mi mamá tiene toda su columna con escoliosis, es, es, es una enfermedad hereditaria. Entonces, por los trabajos duros, cuando fui al campo, trabajé en frigoríficos y todo, los siete partos y todo, natural, todo, mi cadera está destrozada. Entonces, para hacerme una, un implante de cadera, pienso yo, ellos tienen... ¿Qué pasa? El implante de cadera se desgasta. Entonces, ese tipo de operaciones, por lo que yo averigüé, se hacen a los 65 años, porque la persona... Este, no va a vivir, o no sé, de ahí a que se desgaste. Pero una persona como yo de 49 años, yo pensé que si no funcionaban las inyecciones, el próximo paso era la cirugía, pero le están dando largas. Tengo 49 años, no me van a hacer. Me, me lo dio a entender, el doctor me dijo. Bueno, me lo dijo, no me lo dio a entender. A los 65 años recién se hace esa operación, entonces no me la pueden hacer a mí con 49, porque a los 65 tendrían que estarme reemplazando. Y, y el gobierno no va a pagar, el Estado no va a pagar esa operación en un momento de crisis. O sea, yo no importo. Entonces voy a ver qué manera puedo hacer para pagar o conseguir el dinero para poder hacerme la cirugía. No sé. Voy a buscar una segunda opinión. Quiero ir a Chicago, quiero ir a mi país a ver si en Uruguay también me pueden conseguir realmente. Voy a buscar terceras opiniones. Y llegar a la verdad, porque la realidad es que no puedo caminar, estoy limitada. Eso es lo que me hace, eh, en realidad tengo la cadera físicamente destrozada. Este, tengo artrosis, está desgastada, los huesos están tocando. Y eso me causa unos dolores. Y eh, por lo mismo que tengo los, la fibromialgia y los dolores, trato de no moverme. Porque mientras más me muevo, más me duele. Y sobre todo los días de humedad, de frío, hay, yo no puedo funcionar. Y de, a, a pesar de todo limpio mi casa, hago todo, termino muerta. Hay días que, que no sé, no sé cómo sobrevivo al dolor. Los dolores son muy fuertes. Eh, la medicación no me hace nada. Y lo triste que la enfermedad que tengo, los dolores crónicos van empeorando, no mejoran. Entonces creo que él me dio como desahuciada, me mandó a volar. Me dijo, no hay más nada que yo pueda hacer contigo, pero de una manera muy, muy abusiva. Por eso doy el nombre, por si lo ven, en Utah, traten de evitar a ese doctor. Entonces, eh, lo más triste es que es miembro de la iglesia mormona, yo no sé. A veces somos una cosa, la iglesia y otra. Tenemos que ser buenas personas en donde sea que estemos. Son miembros de domingo. La cuestión es que voy a buscar una tercera, voy a mover cielo y tierra. Y acá estoy, uh, tratando de adelgazar, mantenerme activa para ayudar a mi corazón, a mi presión arterial, a mi azúcar, por si tuviera que tener una intervención grande, como la de cadera, porque sí, ya directamente tengo que ir a operación de cadera y pienso que bajar de peso me va a ayudar. Entonces yo estoy poniendo todo de mi parte para poder estar sana. ¿Okay? En la alimentación, estamos comiendo toda mi familia sano. Estamos comiendo mucha fruta, mucha verdura, avena. Estamos comiendo nada de harina, nada de harina, gluten free. Aprendimos a comer todo lo que es gluten free. Cero harina, cero, cero carbohidrato, pollo, mucha proteína dio sus frutos. En menos de dos meses bajé seis libras. Entonces me compré una pelota y unas pesas y hago ejercicio como me enseñó la fisioterapeuta. Así que si puedo servir de inspiración. El video de hoy, si te gustó, dame like para que YouTube me promueva y más personas puedan seguirme viendo. Mi canal sea conocido. Y comparte para alguna persona que esté sufriendo lo mismo, que pueda com Comentame qué te parece, déjame comentario, comenta, dame like, porque sabes que YouTube eh, es la forma que, que nos ayuda. Estamos a unos días de la Navidad, así que pienso hacer, no sé, unos en vivos y hacer mi niña que me saluda videos para poder... este Creo que nos vamos a ir a, al centro a ver las luces navideñas. Voy a grabarles un poquito, a llevar a los niños. Tenemos actividades navideñas. Vamos a ir a ver a Santa con los niños, a buscar regalos, a comer con Santa y la comunidad. A esos lugares que hacemos todas con los niños. y Disfruten el espíritu navideño porque tengo por ahí. Les voy a hacer un mensaje de Navidad. Me veo cansada, pero estoy bien, estoy feliz. Este, estamos tranquilos. Y con mucha esperanza en el nuevo año, hemos sobrevivido un nuevo año y voy a estar haciéndoles un video navideño de despedida de año nuevo, un reconto y contándoles un poquito sobre la historia de Navidad, así que... Hasta acá les voy a dejar el video porque no me quiero explayar muchísimo. Déjenme sus comentarios, síganme en Instagram, ahí pueden ver eh, las joyas que estoy haciendo. Y voy lento, pero seguro eh, pronto les voy a dejar el link por ahí de, de mi página donde, web para que puedan comprar las lindas joyas que hago, y las manualidades artesanías. Entonces puedan apoyar a Tiffany, que ahora solo puede trabajar desde casa. Estoy estudiando porque yo estudio. Quiero agarrar mi diploma, terminar mi high school. Así que, porque... Desenchufé la luz. Amigas. Bueno, sí estamos bien. Esa luz no me favorecía. Desench... Me puse a jugar con el cable y lo desenchufé. Así que, amigas, hacemos muchas cosas. Estamos estudiando. Tengo la cama llena de, de, de cosas, de business. Estoy haciendo mi business plan porque voy a pedir un préstamo para pequeña empresa, para agrandar nuestra empresa. Así que tengo muchas novedades. Y la que quiera saber, si quieren saber sobre negocios, si quieren saber sobre mi salud, acá les conté sobre mi familia. Y, bueno, sigan apoyando a Tiffany Blog en TikTok. Sigan apoyándome en Instagram. en um, Si van al About, a la sección About, ahí encuentran los links hacia mi Instagram, mi Facebook. Así que las espero y cuando termine voy a dejarle los links también acá en la descripción. Y vayan a ver mis otros videos donde les abro de fibromialgia. Las quiero mucho. Besitos. Las amo a todas.